Pues, a ver qué se abra. De, antes de empezar, pues, muchísimas gracias a, a María y a Gorka por, por invitarme a este, bueno, por invitarnos a mí, a Miquel Adria, que también, digamos, dirige este proyecto eh, conmigo, mextrópoli Gracias por la invitación. La verdad, ha sido una jornada muy intensa, pero muy interesante el poder pues, aprender de distintas experiencias. Pues, miren, ahora sí lo vamos a ver. Creo que sí. Pues ahora sí empezamos. Mextrópoli, ya María describía, digamos, la definición que todos o que manejamos siempre de lo que es este festival: es una ventana que se abre cuatro días al año para vivir a través de la arquitectura, una ciudad extraordinaria. Y una ciudad extraordinaria donde nos interesa, pues básicamente, eh, no, no solamente. Eh, aprender de la arquitectura o llevar arquitectura a los ciudadanos sino de cierta manera utilizar el festival como esa herramienta que los arquitectos podemos aprender de otras experiencias, aprender de nuestros invitados pero también podemos llevar a la ciudadanía un poquito de arquitectura y entender cómo a través de distintas actividades se puede transformar el día a día. El día a día de una ciudad bastante caótica, de una, ciudad, de, una de las ciudades más, eh, pues más grandes del continente de América de las más complicadas, de si hablamos, no sé, de tráfico, de esa cotidianidad, todo el mundo eh, pues, tiene a la Ciudad de México como el referente de, en, en cosas malas, que, que sí existen, que sí es verdad, y lo que buscamos es que esos cuatro días pues, busquen eh, que realmente sean ese espacio de transformación, ese espacio de, de, de celebración también, eh, donde se pueda disfrutar también los que habitamos la Ciudad de México de, ese, de esos espacios. Voy a pasar rápidamente a algunas imágenes. De, las imágenes son aleatorias de distintas ediciones del festival. Como, como ya mencionaba María en la presentación, desde 2014 conocemos o, o nos llamamos Festival de Arquitectura y Ciudad Mexrópoli, eh, donde pues, podemos ver cosas como talleres, como conferencias magistrales. Esto, por ejemplo, es un ciclo de cine al aire libre. Eh, tenemos también instalaciones. Este es un pabellón. Eh, pabellones como este cada, en cada edición hacemos más de 20 en la Alameda Central, que es una plaza, digamos que la plaza más importante de la Ciudad de México. Para nosotros, eh, eso que sucede en cuatro días, cuatro días que, en las cuales reunimos más de 88.000 personas, pero 88.000 personas que, que, que medimos, que participan de algún modo, o sea, en esta plaza en la Alameda Central, según, según datos, digamos, oficiales del, del, del, del gobierno de la Ciudad de México, en un fin de semana normal la transitan un millón de personas. Entonces, este, este conteo, digamos, de 88 mil personas en esta última edición de marzo del 2018, realmente está vinculado a gente que vemos que interactúa con estas piezas, que pues o las raya o pregunta o, o pues hace una fila para poder subirse, para poder entrar… Y, y nos interesa, y tratamos de que todas las actividades estén concentradas, más adelante lo vamos a ver, porque nos interesa que lo que sucede en esos cuatro días realmente se sienta y se sienta la efervescencia de, de, de lo que es un festival. Eh, la Ciudad de México es una ciudad realmente bastante grande y si bien tenemos actividades en distintas partes de la ciudad, lo que sucede concentrado en el centro histórico es, lo que realmente es, es donde realmente se puede sentir esa efervescencia. Eh, también tenemos rutas por la ciudad, de hecho esta imagen es una de nuestras favoritas, es una cubierta de Félix Candela, eh, arquitecto, bueno, ingeniero español, llega a, a México pero trabaja con distintos arquitectos en proyectos de arquitectura y hacemos rutas desde rutas monográficas, eh, rutas en bicicleta, rutas en autobús, monográficas, no sé, de repente recorrer toda la obra de Ricardo Legorreta o toda la obra de Teodoro González de León, pero también rutas más experienciales este, por ejemplo, es una ruta un edificio en obra. Atrás vemos la Torre Reforma, que acaba de ganar el premio como mejor obra. Es esta, a ver si puedo señalarla, bueno, la de concreto, que está atrás. Es una torre como de 50 pisos de altura, del arquitecto Benjamín Romano. Estamos en la torre de enfrente, en la Torre Vancomer, de hecho diseñada por Richard Rogers y Legorreta. Y básicamente lo que nos interesa pues, también es generar esa serie de experiencias y de contacto con la arquitectura desde distintas perspectivas. O espacios como este, que son diálogos, eh, nos interesa activar la reflexión eh, sobre distintos temas. Siempre decimos que hay temas recurrentes eh, en cada edición del festival, aunque cada edición tiene sus temas específicos, eh, en cada una hablamos de vivienda, movilidad y espacio público, que finalmente eh, terminan siendo pues, los grandes o las grandes arterias que configuran o que determinan los problemas de nuestras ciudades. O instalaciones como estas, eh, estos todos alrededor de la Alameda Central, como les decía, en cada año del festival tenemos alrededor de 20 instalaciones distintas o exposiciones, eh, algunas son en el espacio público, otras son en salas, eh, la Ciudad de México pues finalmente… Pues, tiene muchísimos espacios que se abocan también a la celebración del festival y terminan de alguna u otra manera sumándose a su programación. Y por eso también de ahí viene un poco nuestro, no sé, eslogan, que es Vive la Ciudad Extraordinaria, y es una invitación, para nosotros mextrópolis es una invitación abierta a disfrutar de los espacios que tenemos siempre desde la mirada de la arquitectura. Esto un poco ya lo leía hace un rato María, en la descripción del festival es el único foro, en Latinoamérica, que reúnen en cuatro días más de 88 mil personas, eh, nos interesa esa mezcla también, participan alrededor de, eh, de manera activa en, eh, como parte de la programación pues, unas 10 universidades, escuelas de arquitectura, pero también participan alrededor de unas 50 escuelas de arquitectura de todo México eh, que pues, asisten al festival. México eh, tiene más de 300 escuelas de arquitectura, entonces pues también se vuelve como un gran referente en lo que se puede ir construyendo y en cómo el festival ha logrado posicionarse en, a lo largo de, de, de los años que tenemos realizándolo pero también es ese espacio donde estudiantes se reúnen y se sientan en la misma mesa con los tomadores de decisiones con los políticos con las gentes de ciertas secretarías eh, de, de desarrollo urbano de desarrollo económico eh, con pues artistas líderes de opinión periodistas nos interesa también eh, que quienes participan vayan siempre más allá de, pues, básicamente de lo que es la arquitectura en sí y entender la arquitectura como un fenómeno que siempre trasgrede los límites de su propia disciplina. Bueno, ¿en qué contexto surge mextrópoli Hace un ratito también en la comida lo comentábamos, realmente mextrópoli es un proyecto que se origina de, desde Arquine. Arquine es una un proyecto de, de construcción de cultura arquitectónica, una plataforma de generación de contenidos que nace hace 21 años con una revista, actualmente pues ya vamos preparando el número 86, que debe estar ahorita en imprenta. Eh, la revista también, bueno, el proyecto de Arquina empezó a realizar concursos internacionales, voy a pasar rápido estas imágenes, pero pues son las portadas de las 80 revistas, es una revista trimestral. Pero una revista que también ha logrado consolidarse en, en el continente como un líder de opinión. O sea, Arquine pues, tiene, no sé, todas sus redes sociales, búsquenos, ahora es la parte del, de la cuña, por favor, síganos. Este, en Instagram, Twitter, Facebook, lo que hacemos es construir cultura arquitectónica, no nos interesa difundir información, o sea, sí lo hacemos, obviamente, pero lo que nos interesa es siempre lo que se cuenta, contarlo con una perspectiva crítica, de análisis, y pues obviamente eso se traduce en proyectos, se traduce en textos, pero se traduce también en este tipo de espacios que hemos construido como los concursos. Arquine desde hace 20 años comenzó a hacer un concurso de arquitectura, un concurso que en principio estaba siempre vinculado pues a problemáticas específicas, era un concurso de ideas, y cuando el concurso llegó a su mayoría de edad, ya un poco vinculado a mextrópoli, que ahorita les, les contaré mejor, pues decidió transformarse en el pabellón mextrópoli. Actualmente, de todas esas 20 instalaciones que hacemos en la Alameda Central, la instalación más importante es un pabellón que se concursa a nivel internacional. Lo han ganado desde gente mexicana, digamos, hasta gente, no sé, de Italia, de Francia, eh, menciones a muchos países. Eh, y bueno, eh, está el pabellón se instala durante unos, una semana o 10 días, en la Alameda y es el referente de todas las piezas que se instalan en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Arquine también hace libros, lo cual nos ha permitido muchas veces que parte del proyecto que hacemos en Mextrópolis se, se transforme después en una publicación. Aquí pasó algunas imágenes de las portadas de nuestros libros. Tenemos más de 160 libros, principalmente de arquitectura mexicana, aunque pues algunos de arquitectos cochilenos, colombianos, peruanos y algún españoles. Y Arquine, como plataforma, empezó haciendo congresos también. Empezó haciendo congresos de arquitectura hace 20 años. Y un poco es lo que les va a mostrar este video. Es la historia de esos congresos. Empezaron como eso, como la reunión de un grupo de amigos, en el que se pues, invitaban arquitectos. Habían también estudiantes o arquitectos locales que participaban. Y, y pues, con esa idea de escuchar experiencias, de escuchar historias, de aprender de distintas anécdotas, eh, desde hace muchos, bueno, 20 años, como dice la canción, 20 años no es nada, pero hemos ido invitando pues, a distintos arquitectos, muchos de esos nombres seguramente les suenan y si pueden ver la referencia de los nombres, pues desde hace mucho tiempo los estamos pues, invitando a México a que formen parte de esta, de esta plataforma, de esta construcción de contenidos, y de estos eventos, que eran unos congresos en el que también en México empezaron a crecer. Empezaron a crecer y ser el referente en el país, pues de, pues de estos espacios de discusión y de reflexión. Y, y pues llegamos a tener alrededor de 3.000 personas siempre en, bueno, en un auditorio del Teatro Metropolitan, que es el que ahorita sigue siendo parte de las sedes principales de Mextrópolis eh, albergando las distintas pláticas. Cuando el festival empezó a crecer aproximadamente, bueno, iba a cumplir 15 años, de hecho siempre hacemos el, un poco la anécdota, porque en, pues, en México, en Latinoamérica, los 15 años es como el, el momento importante de las niñas este, que se presentan en sociedad y todas estas cosas. Cuando el congreso iba a cumplir 15 años también ya empezábamos a ver cuánto había crecido, ya era un poco grande, pero también entender que, que teníamos que empezar a, a ver la arquitectura o estos congresos ya fuera de, las paredes del teatro, <coughs> fuera de las paredes del teatro, y empezar a buscar y a pensar en un evento que pudiera impactar en la ciudad, y es un poco allí donde decidimos transformarlo en Festival de Arquitectura y Ciudad, eh, y empezar a generar esta serie de actividades que ya algunas se venían dando de manera casi natural, o sea, no sé… La Casa Barragán, que es uno de los espacios más importantes en relación a la arquitectura en México, ya sabía que su pico de visitas al año era las fechas de nuestro congreso. Y un poco así nos fuimos dando cuenta y trabajando en alianza con muchas instituciones para transformar eso que era el Congreso Arquine en un festival de arquitectura y ciudad. Un poco, bueno, este es otro video, también breve, ¿por qué un festival de arquitectura y ciudad? ¿Y por qué en México? Pues... Como dice, México es la ciudad más poblada del continente, eh, pero también es una ciudad sumamente rica en, en cultura, en tradiciones, una ciudad que siempre ha sido capital, o sea, no... digamos, desde su fundación fue concebida como la capital de un gran territorio, una ciudad geoestratégicamente posicionada, que no solamente está bastante céntrica en Latinoamérica, sino que la conexión con Estados Unidos pues, es muy importante, una ciudad donde quien ha recorrido sus calles pues, puede ver la cultura prehispánica, la colonial, la contemporánea. Eh, una ciudad activa transformación, una ciudad líder y puntera en América Latina en lo que son pues, eh, pues, temas de transformación ciudadana, urbana, el derecho a la ciudad, el derecho igualitario a las mujeres, eh, la cultura LGBT, etc. Y a partir de allí pues, empezamos a hablar de esto, de un festival internacional de arquitectura y ciudad donde uno de los retos, pues, también era empezar a involucrar a los gobiernos, que no... O sea, hasta entonces éramos un congreso de arquitectura, que, pues, un congreso, como decir, un congreso de cardiólogos, donde, pues, igual y cuando mucho participaban los laboratorios, pero a nadie, nadie más se entera. Pero empezar a hablar de un festival de arquitectura y nos obligaba a acercarnos a, pues, a las instituciones gubernamentales, a la ciudad como tal, pues, nos dimos cuenta que no era tan fácil, que... Pues sí, de repente lo entendían, pero pues la gente, al no haber y tampoco instituciones sólidas, por lo menos en, en México, básicamente pues se pueden perder estas relaciones y no siempre logras convencerlos. Este mapa, por ejemplo, muestra el centro histórico de la ciudad, lo que les decía hace un rato de cómo nos interesaba concentrar las actividades eh, alrededor. De hecho, esto es solo el circuito A del centro histórico de la ciudad. Eh, yo creo que no sé en tamaño, pero podrá ser más o menos del tamaño de Bilbao, creo. O, o un poquito más chico, no lo sé, pero realmente sí, sí es bastante grande. Pero tratamos de concentrar todo siempre alrededor de la Alameda Central y de algunos espacios culturales que ya existen. La Ciudad de México es una de las ciudades que está entre las 10 ciudades del mundo con más museos y, y, y espacios culturales. Y pues nuestra tarea en gran parte también fue sumarlos a, a que digamos durante estos cuatro días durante esta semana y durante finalmente el mes todos o la mayoría de sus contenidos se vuelquen a temas de arquitectura cosa que no hemos logrado del todo pero que es parte de nuestro proceso eh, en qué consiste Mextrópoli? un poco ya les contaba hay seis maneras que nos gusta decir que es como en lo que consiste mextrópoli, que finalmente como lo vemos es como maneras de vincularnos con la ciudad Queremos escuchar, escuchar experiencias, pero también escuchar lo que nos cuenta la ciudad. Eh, diálogos, eh, actividades que invitan a la participación, a la observación, a desplazarnos, a movernos por la ciudad y a la celebración. En cuanto a escucha, pues obviamente seguimos manteniendo ese corazón que nos dio, ahora sí que con el que, pues, con el que nació toda esta idea, que era en un congreso de arquitectura, pues seguimos teniendo conferencias de arquitectura en un teatro que, como les decía ahorita, reúne unas tiene una capacidad de unas 3.000 personas y donde no solo sentamos o reunimos, digamos, las conferencias duran dos días y son alrededor de 20 conferencias, es un superintensivo, 20, 23, creo que es lo máximo que hemos tenido, y, pero donde no solo nos interesa que asistan arquitectos o los mejores arquitectos, sino también eh, artistas, eh, antropólogos, sociólogos, aquí vemos a Marina Garcés, pero también vemos a Francis Queret. O a Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, eh, exgobernador de Antioquia, excandidato a la presidencia de Colombia, eh, o Antanas mocus es el que está aquí abajo. Nos parece que los exalcaldes son los que quizás mejor nos pueden contar cómo se hace la ciudad, cómo se construye o qué problemas o, o beneficios pueden tener. Realmente han sido las conferencias eh, quizás de las más interesantes, pero también necesitamos, no sé, la imagen anterior es Peter Zumthor en una conferencia, eh, buscamos siempre ese balance de lo que son los rockstars o nombres que pueden llamar la atención de cierto público sean rockstars no sé este año en marzo tuvimos a alfonso cuarón ganador de un oscar etcétera siempre la, la idea de tener algún rockstar pero de repente también algún exalcalde este año tuvimos también al, al alcalde actual de hecho de pontevedra o gente que nos pueda contar desde su experiencia de trabajo cómo transformar la ciudad o diálogos nos interesan obviamente en el momento en que decidimos salir de las paredes de un teatro de 3.000 personas, donde esta dinámica que sucede después de la presentación, donde ustedes hacen preguntas y, dicen, ¿Y tal, eso es imposible en un teatro de 3.000 personas, pero sí se puede generar en estos pequeños formatos de diálogos o mesas que pues, suceden o en el espacio público o en distintos museos o salas de la misma zona de la ciudad, y donde se llevan a discusión pues, esos temas que antes mencionábamos, como vivienda, movilidad, espacio público… Eh, participación, el tema del agua, que en la Ciudad de México pues, es fundamental, finalmente era un lago, que lo secamos y ahora sufrimos el tema. Eh, o, por ejemplo, el tema de la reconstrucción, el año pasado, en septiembre de 2017, México sufrió quizás dos de los terremotos más agresivos que, que hemos tenido y, pues, como arquitectos, o, o, o interesados o preocupados por estos temas el poder tener estos espacios de discusión y reflexión nos parece fundamental muchas veces ni siquiera con el objetivo de llegar a conclusiones o sea pero pero sí como para abrir a la ciudadanía todas estas actividades son bueno las conferencias son las únicas actividades que tienen un costo pero todo el resto de actividades o diálogos o rutas son gratuitos y, y como les decía no tanto lo hacemos como tratando de llegar a conclusiones en una ciudad como la de México es difícil llegar a conclusiones, por eso nos interesa que de repente en una de estas mesas, por lo menos esta de aquí abajo, el que está con el micrófono era pues, funcionario del Infonavit, que es el Instituto de la Vivienda en México. Al lado está Reiner de Graf, socio de, Rem, de Rencolas en OMA, pero al lado está el último, por ejemplo, es el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. O sea, nos interesa hacer esas mezclas que pueden resultar rarísimas pero que finalmente invitan también de cierta forma, o tratamos, no sé si de enseñar, pero sí de que nuestros funcionarios puedan abrir un poco sus mentes y entender otras maneras de, pues, de trabajar las ciudades. Participa eh, es un poco esa gran invitación a ocupar el espacio público, a transformar nuestra ciudad. De esta imagen, por ejemplo, eh, lo que ven la mesa fue resultado de un concurso del Concurso Internacional de Arquina, de la edición 18. Eh, un, lo que ganó fue una gran mesa de concreto de 50 metros, pero una mesa que luego fue utilizada por un grupo de estudiantes de una maestría en, en Ciudad, realizando, de hecho, este, este, ex, este ejercicio fue con la gente de Pacman bueno, enorme, ahora este, con Carmelo y Rocío, donde era un ejercicio ciudadano, por ejemplo, y ven como galletas, crackers, y los estudiantes prepararon guacamole y salsa con atún y estas cosas, y habían una serie de post-its. Entonces, toda la invitación en el espacio público era que, pues, si quieres comer galletas con guacamole, el post-it medía lo mismo que la galleta, que básicamente la galleta construía edificios, digamos, las formas estaban puestas como reconstruyendo edificios icónicos de la ciudad. Pues, si quieres un comer galleta, déjame una idea para la ciudad en tu post-it. Entonces, como se podrán imaginar, se recogieron miles de ideas, tanto de niños como de adultos, eh, la verdad, bastante interesantes. O este tipo de otros modelos de participación, eh, que son pues, instalaciones en el espacio público, pero también tenemos talleres, talleres enfocados a niños. Nos dimos cuenta, después de la primera edición, que pues, allí en la, en la Alameda Central, donde nos, donde, que es el espacio principal que ocupamos, eh, cerca hay una estación de metro, la salida de una estación de metro, y que las estaciones de metro en México, todas a su salida o a sus entradas, son, están siempre cargadas de comercio informal, de pues, tianguis, buhoneros, y nos dimos cuenta que los fines de semana el público que mayormente teníamos en gran parte de estas instalaciones eran los niños, hijos de los señores que tienen su puestito en la salida del metro y que básicamente pues, en fin de semana no iban a la escuela. Entonces ya las siguientes ediciones pues, empezamos a incorporar de repente... Eh, talleres o actividades enfocadas a niños que, por ejemplo, en las primeras ediciones, pues para ser sincero, ni se nos había ocurrido, así como definidos para ese target. Observa eh, exposiciones, tenemos, tenemos la oportunidad, digo oportunidad porque en muchos casos ha sido realmente, realmente eso, de realizar distintas exposiciones de arquitectura. Esta que vemos pues, fue de maquetas de Teodoro González de León, pero por ejemplo, ahí arriba vemos a Rafael Moneo, que pues, llevó su exposición, su, la retrospectiva que estuvo el, el año pasado en Madrid, estuvo antes en México, o RCR, una exposición de dibujos, eh, o abajo, esta de acá, pues es la exposición de cartas al alcalde, realizada en alianza con el Storefront, que es esta iniciativa del Storefront, de que se invitan a distintos arquitectos, todos tienen que ser arquitectos, a escribir cartas decentes, de preferencia, al alcalde de la ciudad, eh, o, por ejemplo, esta de allá, pues es una exposición de Uoja. Finalmente, eh, y, y esto también ha sido algo que se ha ido construyendo a lo largo de las ediciones, pues los mismos museos o los mismos arquitectos empiezan a ver ese, esa capacidad de atracción que tiene el festival y pues en, ya en marzo se convierte como en un mes en el que la arquitectura toma también presencia y se, se, se apropia de cierta manera de los espacios, galerías, eh, y otros espacios de, de exhibición de la Ciudad de México. Desplázate, como les decía hace un rato, tenemos distintas rutas por la ciudad. Algunas son en bicicleta, eh, algunas son monográficas, que vamos en autobús, eh, visitando distintas obras de distintos arquitectos. Todas siempre están eh, guiadas por algún arquitecto local que ha trabajado en el tema, o algunas otras, como vemos en esta foto quizás del, del medio, que es una ruta, por ejemplo, por los mercados del centro histórico. Entonces, visitar todos los mercados tradicionales de comida, de, pues, de artesanías, etc. Y, por supuesto, tenemos pues, fiestas, presentaciones de libros, ciclo de cine y algunas otras actividades más lúdicas eh, que se realizan en el marco de estos cuatro días, que básicamente como tratamos, y digo tratamos porque siempre hay actividades que, que no cumplen o que un poco, digamos, son la excepción a esta, a esta intención de que sábado y domingo el festival empieza un sábado porque precisamente lo que nos interesa también es reforzar esa idea festiva que tiene el, el evento y empieza con la inauguración de todos los pabellones, las instalaciones, las expos, eh, las mesas de diálogo y los talleres también las hacemos en fin de semana porque pues, también nos hemos dado cuenta que pues, la gente asiste eh, pues, más, básicamente. Las rutas las hacemos el domingo en la mañana, entre otras cosas porque es el día que hay menos tráfico, y desplazarnos por la Ciudad de México en, en cualquier otro día pues, nos complica logísticamente. Y conferencias lunes eh, y martes nos dedicamos a estar encerrados, ¿sí? en este teatro donde escuchamos a más de 20 eh, pues, distintos expertos en sus materias. Y ¿sí? ahí pues fiestas, cenas, etcétera, están invitados. ¿Cómo sucede? Les cuento un poco, la verdad... Estos números han variado, pero eh, es un festival donde la asistencia y participación de estudiantes de arquitectura es muy alta y esto quizás es uno de sus grandes logros. ¿no? O sea, sí estamos muy involucrados con muchas escuelas, que igual son muchísimas más, pero donde las mismas escuelas ya tienen programado en sus calendarios académicos las fechas del festival, eh, porque entienden de cierta manera también la importancia... Eh, de, o, o, o lo que aprenden los estudiantes al participar en este tipo de eventos. Nos parece que esa conexión debe ser fundamental e ir más allá de solamente que pues, participen o con una instalación o con una ponencia. O sea, tiene que ser que realmente pues, los estudiantes asistan y se sientan parte de... Y bueno, un porcentaje de profesionales, de público en general, o sea, y VIPs del sector. Estos son algunos de los datos duros que manejamos. Eh, pues, en expositores, en, en visitantes a la página web, en cantidad de actividades, cantidad de instalaciones en el espacio público. Obviamente, pues, la, la comunidad en redes, que si bien la de mextrópoli es chiquita, pues la de Arquine eh, es cinco veces más grande y hace que un poco sirve de amplificador a todos lo que hacemos. Decimos que es nuestro medio aliado, pero es prácticamente el productor del, del evento. Y alianzas con instituciones, empresas y medios, este es, no traje la página con todos los logos, eh, aunque son muchos. Eh, lo más difícil de Mextrópoli, y, y lo comentamos pues, cada año porque quizás es lo que más nos cuesta es conseguir los recursos para hacer todo esto posible. Cuando hablamos de esas más de 100 actividades, son actividades eh, producidas por nosotros. Digamos que el, el 80% o 90, entre el 80 y 90% de las actividades son hechas desde Mextrópoli, aunque somos un equipo chico, principalmente. Miquel y yo con un equipo un poco más grande de, de producción de unas seis personas y que durante un par de meses antes del festival crece a unas 40 personas. Pero bueno, en cuanto a instituciones, muchas de estas son embajadas, eh, que pues sí, si traemos a un francés, pues la Embajada de Francia o el Instituto Francés para América Latina pues, participa, o la Agencia de Cooperación Española para el Desarrollo, eh, o el Instituto Cultural Ita de Italia, eh, muchas veces son las secretarías, de, pues secretarías que es como los ministerios, eh, aunque con las secretarías, pues ahora sí, como diríamos, en México es un volado, o sea, es realmente cada año se maneja, se trabaja con altos índices de incertidumbre, este año especialmente, porque con este cambio de gobierno, cambio total de, de modo de ver la política en el país, pues ahí vamos, vamos bien, creo, pero bueno, Finalmente, no existen instituciones que realmente eh, puedan asegurar que pues, ya hay un aporte, digamos, eh, designado para el festival cada año. Desde cero tenemos que empezar a tocar otra vez la puerta eh, y pues, tratar de encontrar los recursos para financiar gran parte de estas actividades. Alianzas creativas, bueno, comerciales son empresas, eh, sí trabajamos también con distintas empresas que participan, eh, bien sea Algún, con algún proyecto en específico, o sea, esta exposición eh, yo participo, o este pabellón, o con este invitado, o bien sea simplemente como por entrarle a la totalidad del proyecto, a estar presentes. Las alianzas creativas eh, pues son instancias que participan con contenidos, que de repente apoyan en la elaboración de alguna ruta o de algún proyecto en específico, o con alguna sede también, y alianzas mediáticas, que es quienes nos difunden y hacen que ustedes también se enteren. ¿Quiénes hacemos Mextrópoli? Pues aquí hay una foto de Miquel y yo, justo además estas flores, por ejemplo, son de, de una señora que, parte del, digamos, parte del trabajo que hacemos es también tratar de que estas instalaciones, algo que ya hemos mencionado, pues tengan su segunda vida y a veces es la segunda durante el festival y una tercera más adelante, pero, eh, por ejemplo, en este caso estábamos trabajando, seguimos trabajando en un proyecto de reconstru reconstrucción de viviendas para afectados por el sismo del 2017. Y pues la foto de aquí al lado es el, el equipo, el staff, que realmente está formado por voluntarios, voluntarios que en el momento que, que, que digamos, un par de meses antes de que sucede el festival, los hacemos ir cada fin de semana a una capacitación donde les contamos desde quiénes vienen, cuáles son nuestras sedes, eh, qué hay que hacer, qué respuesta tienen que dar a cualquier turista o a cualquier persona que pregunte y todos pues son chavos estudiantes que se ofrecen a trabajar en el festival. Esta pues básicamente es un repaso, voy a pasar muy rápido, de ediciones anteriores, cada edición, si bien no tiene, el festival no tiene una temática, lo que hemos buscado es tener cierto énfasis o entender cuál puede ser el enfoque de los contenidos que se estén generando. En 2014 fue Habla Ciudad. Eh, paso rápido, son textos un poco descriptivos de cada festival. A los participantes eh, les pedimos textos o les hacemos entrevistas que luego se traducen en un libro, que pues, se comercializa después, se, se vende. Bueno, y también a los asistentes al festival se les regala, o sea, digamos, tiene esa doble función esto es un poco la numeralia de actividades eh, ferias de cine ferias de diseño conciertos eh, bueno visitas guiadas mesas creo que todo más o menos se los he dicho talleres densidades fue en 2015 el tema hablar de la densidad digamos también entender eh, a qué nos referimos o cómo se puede realmente entender el, el tema de la densificación de las ciudades en ciudades como la ciudad de méxico ya digamos que todos hablan de de que pues sabemos que las ciudades no se pueden expandir más, que no pueden ser más extensas, que tenemos que densificar, pero un poco entender cómo se hace eso. Eh, también algunas imágenes y la numeralia de, pues, de las actividades que hemos tenido, exposiciones, instalaciones, un poco el tipo de actividades coincide cada año, aunque pues, son diferentes. Habitar la ciudad era hablar casi prácticamente del tema de la vivienda y de la vivienda colectiva principalmente, esto fue en 2016. Aquí hay pues, distintas imágenes, por ejemplo, la de abajo es en el Museo de la Ciudad de México, en la inauguración de la exposición de Rafael Moneo. Eh, Futuros fue el tema de 2017, con distintas también actividades. Exposiciones, la de arriba, por ejemplo, son exposiciones también en el espacio público. Eh, los límites del diseño fue este año, digamos que es... México en 2018 fue seleccionada como capital mundial del diseño, entonces tratamos de que el enfoque fuera un poco el diseño en la ciudad. Y habían pues proyectos desde instalaciones como esta que finalmente no es un pabellón como tal, pero sí es una instalación que invitaba a que todos los que pasan por la Alameda pues escribieran, ahí no se ve muy bien, pero en estas como triángulos de madera pues ideas, no sé, aquí decía resistencia, ¿no? Es como ideas para para habitar la ciudad, la gran ciudad de México. ¿Hacia dónde va Mextrópoli En 2019, pues será del 9 al 12 de marzo. El tema es dónde termina la ciudad y estamos un poco, queremos explorar los límites en un momento en el que, por ejemplo, temas como el futuro nuevo aeropuerto se ha puesto en cuestión, se, clausuró, bueno, se detuvo el proyecto por el nuevo gobierno, un, el futuro, lo que iba a ser el futuro aeropuerto de Norman Foster, pero un aeropuerto que no está dentro de los límites de la ciudad, pero que sí está muy cerca, a pesar de que los límites de la ciudad son bastante, eh, digamos, el límite administrativo no coincide con el límite de cómo se vive la ciudad, un poco son los temas que queremos explorar. Algunos de los invitados que tenemos, ahora que veo las fotos, entre confirmados y desconfirmados, pero muchos de los que van a participar, algunos también ya sabemos que con exposiciones, como Dominique Perrault, que llevará esta exposición sobre eh, la Cité en 2040, o David Chipper, Philo Benedetta también llevarán pues, muestras de su trabajo expositivo. Eh, Enric Siriani o Juan Villoro, por ejemplo, es escritor. Antonio Villarraigosa es exalcalde de Los Ángeles. Aina Calvo, pues, exalcaldesa de Palma, nos interesa mucho pues, ese tipo de, de fusiones. O Lars Müller, que es editor. Y un poco... Aquí el video promocional, digamos, con el que estamos invitando a que nos acompañen en Mexropolitano. Pues creo que esa es una descripción general de lo que es Mextrópoli ya ha sido Mextrópoli. Me despido con algunas imágenes de activaciones, de pabellones, de instalaciones. Aquí hasta un beso en uno de nuestros pabellones. Y pues los esperamos en Mextrópoli. Espero que alguno se anime y quiera acompañarnos a la Ciudad de México en marzo. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, yo sí. Eh, lo primero, muchísimas gracias. Eh, yo creo que ha sido también muy inspirador para nosotras eh, el hecho de eh, discernir todas estas cuestiones de sobre con quiénes trabajáis, cómo trabajáis, ¿no? Eh, y a mí me gustaría como preguntaros dos cosas. ¿no? Por un lado, eh, si habéis analizado o habéis diseñado alguna metodología, alguna, alguna sistematización que permite medir cualitativamente el impacto que tiene mextrópoli más allá de lo cuantitativo, que es muy importante, pero si tenéis algún tipo de fórmula que os ayude un poco a a medir eso, ¿no? Pues no, la verdad no. O sea, el impacto, creo que este tipo de cosas, y hace un rato lo comentábamos en la comunidad, es fácil medirlo cuantitativamente. O sea, sabemos, no sé, cuánta gente asiste, cuántos se inscriben, eh, que un año podemos tener más rutas que otro, más mesas. Lo cualitativo, digo, no tenemos ninguna fórmula para medirlo. Eh, nos encantaría, si alguno la tiene, por favor, nos la comparte, pero sí, sí digamos, eh, podemos de una manera muy intuitiva, desde la percepción, entender cómo también el festival ha ido creciendo y se ha ido consolidando, ¿no? o sea, en el momento también que decidimos cambiar o salir del, del teatro y hacer mucho más que un congreso, eh, pues que era bastante endógeno, en, el momento, en ese momento en que decimos salir al principio fue muy difícil de contar, la gente no entendía si era, bueno, los que ya lo conocían no entendían si era lo mismo, eh, la gente, digamos, de la calle, el ciudadano, pues no entendía que pasaba nada. Pero quizás donde de una manera mejor lo hemos podido medir es con ciertos aliados, eh, o, o sean como arquitectos, digamos, arquitectos de la Ciudad de México que nos han venido acompañando, o de México o de otros lugares que nos han venido acompañando, o algunas empresas o instituciones, o, o, o, sea, o, o de gobierno o privadas, que de cierta manera han logrado ver o, o entender que pues cada día hay más impacto, pero es de un modo muy perceptivo, ¿no? O sea, eso, la, la anécdota que contaba hace un ratito de que vimos que de repente en la primera edición nos dimos cuenta que pues a, había muchos niños y poder entonces pensar en la siguiente edición, en actividades para esos niños y ver a los niños pues, participar, inscribirse, preguntar, o sea, estamos armando los pabellones y de repente ves que, que te dicen, ¿en qué los puedo ayudar? ¿Y eso qué es? O sea… El ir viendo eso creo que es una manera pues, bastante pues, rudimentaria, intuitiva, pero es una forma en la que podemos medir que sí estamos teniendo cierto impacto en, en una sociedad y sacando la arquitectura a la calle, que era lo que queríamos, ¿no? Este, poder llevar a una ciudadanía, entender cómo se puede vivir la ciudad de un modo distinto desde la arquitectura, desde el diseño y, pues, eh, lograr que eso se fuera dando. También con ciertas instituciones de gobierno, que de repente, pues, si bien ha habido ahora un cambio de gobierno en México, y aunque todavía no nos aseguran nada, esperemos que pase, pero de cierta forma ya saben que es el festival. O sea, conocen que hay algo que pasa en torno a la arquitectura y, y pues, prestan atención. Eso no quiere decir más nada. Ya hasta ahora no, quiere, no ha querido decir que, que hayan cambiado alguna política pública, que hayan empezado a hacer las cosas distintos, pero por lo menos ya saben que pasa algo en la ciudad, en el espacio público, que viene desde la arquitectura y, y pues creo que eso es un gran avance. No, sin, sin duda, ¿eh? creo que el estar atentas a, ¿no? a estas cuestiones que surgen y poderlas introducir después dentro de la programación o del, del proyecto de de Mextrópoli y de cualquier otro festival me parece que es fundamental. A mí otra de las también envidias sanas que he tenido cuando he escuchado tu, tu ponencia ha sido el hecho de que eh, ya las universidades de arquitectura introducen dentro de su programa formativo eh, ¿no? el, el festival, cosa que bueno, pues a nosotros nos, nos resulta como es una frontera para nosotros ¿no? el poder acercarnos a las escuelas de arquitectura y diseño eh, a, Decir, bueno, esto está ocurriendo, esto os puede interesar, nos gustaría buscar algún tipo de colaboración, ¿no? Entiendo que también Arquine os ha ayudado, ¿no? O a acercaros a esas universidades. Sí, sin duda, a ver, no, no sé si una cosa podría funcionar sin la otra, creo que no, pero sin duda el que esto venga desde Arquine y Arquine tenga esta iniciativa, o sea, ambas cosas, eh, hace que sea mucho más sólida. Ahora, también es cierto que... Que, que si bien sí tenemos el apoyo de muchas escuelas de arquitectura, o sea, que, que el apoyo en este sentido que saben que existe, de otras no, de muchas otras no. También es cierto que México hace un ratito decía tiene más de 300 escuelas de arquitectura y que no todas son escuelas de arquitectura, o sea, eh, en un país donde realmente no necesitas ser arquitecto para hacer arquitectura y, y no porque se, haga, se exista mucha arquitectura informal, porque eso existe en gran parte de, de muchos lugares y en Latinoamérica sin duda, pero en un país donde para construir no necesitas una licencia, un título, el arquitecto no tiene responsabilidad de obra ni civil ni nada. Por tanto, la arquitectura es más como… somos, somos en México más como artistas, ¿no? por decirlo de alguna manera. Pues a lo que lleva eso es que existan muchas de estas cosas que oficialmente se llaman escuelas de arquitectura que no lo son, que realmente dan unos ciertos cursos eh, muy genéricos y, y aunque gradúan a gente como arquitectos, pues no, no tienen el, el mismo rol que pueden tener, no sé, una escuela politécnica de Madrid o de Barcelona, o sea, son escuelas bastante pues, patito, ¿no? Como chafas, como que realmente no funcionan. Entonces… No es como que sea de gran apoyo, aunque sí lo es en el, de algún modo, no es como que decir, no, tienes a las escuelas y tienes a… pero no funciona tan así. Difícil quizás de entender. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, yo, yo tengo una, no sé si es pregunta o es una reflexión que también eh, recojo de, del texto que ha aportado Ramón Faura para, para la edición de, de esta publicación que vamos a realizar y que de alguna forma hace una especie de símil entre, eh, él lo que dice de, algún, o sea, de forma resumida y simple es que eh, los eventos o los grandes eventos en la ciudad eh, son hoy en día lo que hace 20 años era la arquitectura icónica ¿no? para la ciudad lo que supone para la ciudad no sé qué opinión tienes al respecto si, si estás de acuerdo o no si quieres algo que apuntar es decir, hoy en día como no se construye ya tanta arquitectura icónica ¿no? el hecho de favorecer, o en vuestro caso ¿no? eh, celebrar un festival de estas dimensiones, no sé si tiene algún tipo de símil o no bueno, este, digo, para nosotros en Latinoamérica el referente de transformación de una ciudad a partir de la arquitectura icónica sin duda es Bilbao. No, no sé si ustedes lo vean igual, pero así es como uno lo ve. Y pues creo que ustedes me podrán decir mejor si eso ha sido un buen efecto o un mal efecto. Desde, desde como uno lo ve, ya quisiéramos ser el Guggenheim de Bilbao o alguna cosa similar. No, no, no, no lo sé, no sé si Mextrópoli tenga ese efecto en las ciudades, yo creo que tiene un efecto positivo, me gustaría pensar, como diríamos en México, me gustaría que tiene que pensar que tiene un efecto positivo, creo que falta mucho, creo que no tiene el efecto que realmente, o sea, creo que tiene más efecto, por ejemplo, la buena gestión de un alcalde, de un buen alcalde, tiene mucho más efecto en la transformación de la ciudad, de la transformación del espacio público, un buen alcalde que entienda cómo la arquitectura eh, puede ayudar a, a hacer y a construir mejores espacios, eh, y por eso quizás lo que hacemos en mextrópoli es tratar de acercar pues, gobierno y arquitectura y a ver, a ver si aprenden, como diríamos nosotros en México, a ver si se les queda tantito y, y pues si ellos, que realmente tienen la capacidad de gestionar los grandes o chicos, pero los proyectos de transformación de las ciudades a partir de la arquitectura, del tamaño que sean, si ellos ven y entienden la capacidad de transformación que tiene este, una ciudad cuando se trabaja desde sus espacios públicos y desde la arquitectura, creo que pues, que ganamos, o sea, que, que lo hicimos bien. No no sé, no creo que un festival como tal tenga esa capacidad. Hola, una pregunta. ¿Este próximo presidente fue buen alcalde? Eso es más difícil. Eh, no, no. Yo creo que no. A ver, es un presidente populista, tiene el apoyo de gran parte de la población, por eso ganó y esperamos que lo haga bien. Todavía no ha empezado ya ha, ha tomado una serie de medidas bastante controversiales todas. Eh, mientras fue alcalde, si bien mejoraron algunos aspectos de la ciudad, en, no sé, en seguridad, ahorita está, digamos, ha aumentado en, en los índices estos, eh, algunas de las políticas que tuvo fue, por ejemplo, la construcción de los segundos pisos. Eh, en una ciudad como la Ciudad de México, privilegiar la construcción de un segundo, literal, un segundo piso, unas autopistas que van encima de las vías principales, pues un segundo piso. Para los coches privadas, además, digamos, como vías express, pues creo que un alcalde que se dice ser de izquierda, así que, pues, durante su gestión, lo que privilegia es la, el uso del transporte privado y además de un modo privatizado también, o sea, pagando para subirte en estas autopistas de cierto modo express, pues yo creo que no, no lo hizo muy bien. Sobre todo en una ciudad de México donde, pues, la, quizás, una, bueno, entre otras problemas que tiene, pues la deficiencia, deficiencia del transporte público es una, eh, es una de sus fallas más importantes, o sea hacer un más y mejor transporte público hubiese sido quizás un caminito para que disminuya el uso del coche, no beneficiar eh, pues el, el privilegiar el uso del coche privado entonces, pues, si me preguntas así, yo creo que tuvo algunas acciones en cuanto a la transformación de la ciudad, que no fueron positivas, esperemos que este año, pues ahora que va a ser presidente lo haga mejor, no sé